Hola, soy Rogelio García Morapinto, Pinto, arquitecto restaurador y cronista o coleccionista de, de las bicicletas. Hoy les quiero contar un poquito la historia de las bicicletas plegables. Como que es extraño imaginarnos en qué momento a alguien se le ocurrió hacer una bicicleta que se pudiera, hacer más, se pudiera doblar o hacer más pequeña. Especialmente nos tenemos que imaginar cómo era la vida antes. Entonces, la bicicleta a lo mejor era un vehículo muy práctico, pero llevártelo en el tren era una posibilidad que no existía. Entonces una bicicleta ple plegable era una posibilidad nueva para llevártela en el equipaje. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial había una parte del ejército inglés que para poder abordar estos aviones de los paracaidistas era muy práctico poder hacer la bici pequeña, entonces tenían una bicicleta plegable que la fabricaba Birmingham Small Arm, una fábrica de armas que después con el, su exitoso invento de la bicicleta plegable siguió haciendo bicicletas y después empezaron a inventar más y más, empezó a haber más posibilidades de bicicletas plegables, pero casi todas eran bicicletas que realmente eran como una quesadilla, ¿no? se, se doblaban a la mitad, un poquito como esta que estamos viendo aquí. Hay una historia muy interesante que se las voy a contar rápido para poder entrar en, en bicicletas en materia, en los años 70 los países productores de petróleo, los más importantes, eh, eran países árabes. Eh, estaba Irán, estaba Irak, estaba Libia, eh, Emiratos Árabes. Y tuvieron una disputa con los países que apoyaron el tema del de Estado israelí. Entonces, les cerraron de alguna manera la llave del petróleo y hubo lo que se le llamó la crisis del petróleo de los años 70 Entonces, escaseó la gasolina. Mucho. Entonces, para poder ahorrar el gasto de gasolina fue cuando se inventó el horario de verano. Se inventa el horario de verano para un tema de, de poder ahorrar energía en general. Y varias cosas que conocemos actualmente, como los coches económicos que usan poca gasolina y varias medidas de ahorro de energía salieron justo de la crisis petrolera de los años 70. Y en ese momento había un científico de, ...que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos... ...que en realidad se dedicaba a un tema del, del rayo láser... ...y traía un, otra cosa en la cabeza. Y a él se le ocurrió... ...o bueno, no se le ocurrió porque no lo inventó él... Eh, ...se llamaba David Hon, este señor... Eh, ...más bien tomó esta idea de lo que le llamamos ahora... ...la intermodalidad. Él vivía en California y dijo... ...bueno, podríamos tener una bicicleta... ...para podernos mover en un tren... ...traerla como una maleta y después poder llegar a la oficina o hacer trayectos cortos en bicicleta entonces esta idea de la, de la bicicleta plegable abre un panorama muy diferente al de las bicicletas plegables de antes que en realidad era para poderlas guardar ya fuera para guardarla en tu casa o para un viaje pero aquí no o sea ya la idea es hacer una bicicleta que sea como, un, como una mochila que puedes llevar y te funciona como otra alternativa de, de transporte David Hahn empieza a, a, a, a hacer unos prototipos hacia 1980 y funda una compañía que se llama Hon, con su hermano. Entonces Hon duró poquito, hicieron sus primeras bicicletas plegables y después surgió la compañía que conocemos como Dajon. Las, a mí me parece que las bicicletas Dajon, y he tenido bicicleta Dajon, no son tan pequeñas, son un poquito lo que decíamos de la quesadilla, ¿no? se parte a la mitad pero sigue siendo un, una pieza muy grande. Y, y la primera dajon que se llamó Hon, me parece que es muy pequeña. O sea, realmente creo que el, el, el primer, la primera bicicleta plegable de esta marca es muy pequeña. Es esa que vemos ahí. De hecho, es más pequeña que una Brompton. Y, y se, las voy a, se, se las voy a enseñar. Bueno, pues esta es la bicicleta Hon. Eh, tiene muchos detalles. O sea, básicamente es casi como un relojito tiene muchos detalles chiquitos que la hacen plegable tan pequeña y tan buena bicicleta a la hora de, de estar, digamos, ya armada en grande. Por ejemplo, aquí tiene una, una pequeña comisura para que pasen los cables y no se dañen. Y, por ejemplo, a la hora de bajar este pedal, tiene un tornillito que lo fija para que no ande bailando, sino que tengas un pedal firme a la hora de estar este, rodando. Luego, aquí tiene dos piezas para poder sujetar. Es un, es un tubo adentro del otro. Entonces sale el primero y se atora. Sale el segundo y se atora para que tengas un, una pieza más firme. Y este es el último ajuste de tu altura. Y después aquí no se ve, luego lo verán a detalle cuando la arme, pero aquí tiene una laminita que se aprieta para que suelte esta pieza de este lado alcanzan a ver que aquí tiene una llanta abajo para que uno pueda estar maniobrando y no se te vaya de lado es, un, es una llantita que sirve para poderla mover pero también eh, para que sea estable mientras está uno haciendo la, la acción de despliegue aquí tiene otra pieza muy bonita cierra, ya quedó atorado aquí. En ese momento nosotros ya podemos levantar esta pieza. Entonces esta entra aquí, se levanta esta pieza, esta que están viendo aquí. Se levanta para que cuando entre baje aquí. Entonces ya de alguna manera la tenemos armada. Llantita de abajo. Tiene aquí un sistema. Y queda atrás. Se sube. Y ya tenemos esta bicicleta. Plegable. Lista para poder robar. Tiene su parrilla. Para poder llevar pultos. Ahora lo que pueden ver aquí. Son las velocidades. Tiene tres velocidades internas Stormer Archer un poquito creo que acaban de ver uh, grandes rasgos cómo cómo se despliega esta bicicleta bueno pues ya uno llegó a su destino y es hora de plegarla entonces uno se baja de la bicicleta y de este lado tiene esta manita para que la bajes y baje la llantita que lo detiene uno lo que hace, pero fíjate nada más qué bonito detalle tiene este. Uno baja el manubrio. Yo luego no sé por qué les digo volante como si fuera yo automovilista. Pero uno baja el, el manubrio y ya queda aquí chaparrito. Y después, mira, no sé si puedas ver de este lado. Esta pieza es muy interesante. Porque uno la jala para arriba. Sale esta pieza de este lado. Y esta se hace para atrás y baja el manubrio hasta acá aquí se puede ver la marca hon bueno la vas a tener al revés si quieres pero mira ver, fíjate este detalle de, del chicote del freno es muy interesante ver cómo funciona hasta o sea, en el cuadro y aquí igual tiene esta pieza para jalar el, el cangrejo de los dos lados esta pieza aquí para que no pegue y aquí tenemos esta pieza que a la hora de apretarle aquí es como un segurito para que vayas este, rodando sin problemas aquí le jalas esta pieza y se abre la posibilidad ya de poderla girar de aquí y esta pieza lo que hace es poder juntar las dos secciones para que esta al subir, bueno cuando la vas a zafar pues la aprietas aquí cuando la vas a embonar como ahorita la aprietas, la jalas, la dejas caer y entonces ya evita que estas dos se separen cuando, o sea, para que cuando la vayas cargando no se te abra y pases ahí un mal rato ¿no? esta pieza también se abre de aquí cae el sillín, bueno el telescopio cae hasta el fondo se abre la segunda mete un sillín hasta el fondo se embona esta llanta queda como el soporte si se fijan queda como soporte ya no, no se cae se zafa esta pieza de aquí y queda aquí arriba y ya quedó otra vez está en su tamaño original, en su tamaño compacto. Pero les tengo una pequeña sorpresa para terminar con esta pequeña cápsula. La sorpresa es la sorpresa final de esta cápsula: es ver cómo traía su propia maleta, esta bicicleta para poderla transportar esta de cierta manera iba de, así Y entonces, ¿qué tenemos de este lado? Pues bueno, ya tenemos nuestra maletita con nuestra bicicleta. Si tenemos algo que quisiéramos guardar ahí, también trae su, su, su bolsita extra. Echar aquí el, el, el, el, el agüita, el cuaderno, cualquier otra cosa. Y, ¿por qué no? Ya vámonos. Hasta el metro nos dejan subir con esta. Esto es una bicicleta. Y esto es, digamos, los antecedentes de lo que ahora le llaman intermodalidad. O sea, poder llevar tu bicicleta en el camión, en el tren, en el metro, en el pesero. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula de esta bicicleta tan extraña que vean en ella cómo ya se venía pensando en, en moverse en las ciudades con estas bicicletas pequeñas. Soy Rogelio García Mora Pinto de Bicicletas Antiguas México. Nos vemos en la próxima.